Mi nombre es Angélica sanipatín y tengo 25 años. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento como Ruiz de la Universidad Técnica del Norte, Sede Ibarra. Porque desde muy pequeña tuve un cierto interés en el estudio de Ingeniería, ya que mantuve una relación muy cercana debido a mi padre y a mis tíos que trabajan en el estar... Entonces me fui familiarizando y desde ahí decidí eh, estudiar en esta área. Lo más emocionante en este mundo maravilloso técnico es que la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Esto quiere decir que debemos estar y mantenernos al tanto conforme van saliendo nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Esto lo vuelve aún más emocionante ya que tendremos más conocimiento, para aprender y para practicar. Lo que más me apasiona en esta área es el sinfín de conocimientos que se pueden tener y podemos aplicarlos a la vida cotidiana. Es por eso que me apasiona al decir que estas, esta área mantiene grandes tecnologías, mantiene Nuevas tecnologías que puedes aplicarlas en tu diario vivir, en tu vida cotidiana. En estos tiempos de cambios y de nuevas tendencias, gracias a la igualdad de género, hoy las mujeres podemos desarrollar el mismo desempeño de los hombres. Es por eso que si te apasiona este grandioso mundo de la tecnología, arriesgate, no tengas miedo, al que dirán Sí, habrá días en los que te digan que no la para esto, que no es para ti, y en fin, estereotipos que te van a decepcionar. No te dejes, avanza, sigue avanzando, demuéstrales que sí puedes, que sí podrás. ¿Te digo algo? Si yo pude, ¿por qué tú no? ¿Qué te hace diferente a mí? Si ¿Sí puedes, sigue tus sueños, cumple las metas que estas es propuestas y verás que el único que va a usar eres tú, nadie más que tú.